Al hablar de cuestiones sociocientíficas es muy importante tener en cuenta la formación de sujetos, en donde ellos mismos examinen sus valores, su toma de decisiones, sus capacidades y habilidades relacionadas con la formación ciudadana, bien sea también con eh, ejercer sus derechos y sus deberes. Generalmente estas temáticas son tratadas por los profesores de Humanidades o de Ciencias Sociales y estos profesores, muy escasamente tocan los temas relacionados con ciencia y tecnología. Lo mismo ocurre con los profesores de ciencias, generalmente no tenemos esa formación para desarrollar o tocar un poco más estos aspectos políticos, económicos y sociales que están implícitos también en las problemáticas de ciencias que abordamos en el aula de clases. Entonces es evidente una necesidad de transversalizar el currículo con diferentes áreas que hagan que la formación ciudadana de los estudiantes no sea un aspecto únicamente delegado a las ciencias sociales o a las humanidades, sino también para la enseñanza de las ciencias. Entonces es importante preguntarnos sobre qué es lo que queremos que las cuestiones sociocientíficas fomenten en nuestros estudiantes. Podríamos decir eh, que principalmente sea la toma de decisiones argumentada en una base científica o tecnológica. De esta forma estaríamos articulando las ciencias junto a, una, a un fomento de la participación democrática en términos de la toma de decisiones. Para ello es muy importante que como profesores propiciemos y aboguemos por una comprensión de los términos conceptuales científicos relacionados con la cuestión sociocientífica que estemos tratando, por ejemplo, los términos conceptuales relacionados con el cambio climático o con los transgénicos, ya que va a ser a partir de esta comprensión que ellos van a poder argumentar y tomar decisiones eh, más complejas teniendo en cuenta los diferentes aspectos. No solamente tenemos que hablar en términos de comprensión de conceptos, sino también comprensión de procedimientos, de actitudes y de los mismos valores, personales de los estudiantes y de la sociedad. De igual forma, es importante para la formación ciudadana del estudiantado comprender la ciencia como una actividad humana susceptible de múltiples cambios y controversias que deben ser analizadas críticamente en el aula de clases, tanto con sus alcances como con sus limitaciones.